Hola amigos, mi nombre es Adrián López, bienvenidos a mi canal. Les estaré dejando una serie de videos para que vean cómo es el proceso que hice para la instalación de la Internet. Recientemente nos compramos una casa acá en el sur de la Florida y le hicimos algunas remodelaciones de pintura y, alguna, y algunas cosas les estaré dejando en la descripción del video o en las tarjetas de youtube el, el enlace a mi instagram que ahí les voy a dejar las fotos del antes y el después de todo, de todo el proceso bueno esta serie, esta serie de videos eh, es, se trata sobre la, la conexión a internet de la casa el servicio que, solicitó, que solicité perdón, fue de eh, proveedor de Xfinity Solamente contraté el servicio al cable que lo dejaron fuera de la casa No solicité más ningún servicio Y a partir de ahí me conecté yo con mi propio... Me voy a conectar con mi propio router Les voy a dejar eh, el revisado El desempaquetado, perdón Y el revisado de los productos en una serie de videos que les voy a dejar de todo, de todo el proceso vamos a ver aquí está el producto principal anteriormente yo lo abrí para ver cómo estaba en qué estado se encontraba pero estaba como mismo vino de la entrega de amazon bueno vamos a poner la caja por allá. esto es un router de pelín hace 4000 es un mimo de tres bandas wifi roguel esto es lo, lo mejor que podemos encontrar le voy a lo voy a lo voy a estar dejando más descripción en los detalles um, acá nos dice que tiene tres bandas eh, es 1.8 GHz con 64 bits el, el, el microprocesador o sea es oh, un producto que lo usan los gamers lo, las tres bandas precisamente la primera banda nos dice que es de 2.4 GHz con 750 MB la segunda banda es de 5 GHz con 1625 megabits por segundo y la, y la tercera banda es de 5 GHz con 1625 megabits por segundo o sea esta, este este este router lo que hace es uh, que separa ambas bandas, separa las tres bandas, una se la dedica solamente a lo que es los celulares, eh, las tabletas, otra, otra se lo dedica a los televisores, a inteligente, a, a otros otro equipos que se puedan conectar similares y otra banda se lo dedica a lo que es los juegos y, y demás, me voy a dejar, yo no soy yo no soy especialista en esto, en lo que es la, lo, los routers, sé que esta tecnología ya que incluye, que incorpora el AC y más esta, este número, que es el 4000, que es uh, bastante bueno. Vamos a ver cómo, cómo ah, miren aquí tengo las especificaciones, me dice que es wireless, ah, tiene, importante, Tienes las 6 antenas, tiene 5 puertos Gigabits, un puerto USB 3.0 y un puerto USB 2.0. Aquí nos dice las dimensiones, tiene el adaptador, bueno etc. Vamos a verlo, vamos a abrirlo a ver qué está el producto. A ver, oh Ahí. Perfecto. Me encanta esta parte, me encanta no lo había abierto eh, esperando por ustedes estaba loco por hacer este video para ver este producto Vamos a ver, tapa. La caja trae la guía rápida. Trae un cable. Este cable es un CAT 5E. No es, muy, no es muy bueno. Pero para algo no servirá. Trae su cargador externo. Y el cargador de pared. Bueno, esto es todo lo que trae. Vamos a verla. Vamos a verla. Después en otro video les daré cómo, cómo cuál es el rendimiento de él cuando hago en tal. Aquí vemos, oh, el o fondo, el fondo de la mesa no me deja ver, no nos deja ver qué es, pero yo se los muestro. Es el tepelín con seis antenas. El fondo de la mesa no me deja ver, no deja ver la cámara. Pero acá les voy a mostrar. Les soy sincero, yo pensé que. O sea, me imaginaba que iba a ser más grande. Según las fotos que vi. O sea, no me No, me puse, no, no le puse atención a las dimensiones, pero según la foto, parecía más grande. Pero no, no, estoy. Estoy bien. Estoy bien con este, con este tamaño. Me gusta el tamaño. Este pelín es de, de un material un material duro no parece tan resistente pero como está o sea como él no se va a mover no no nos no va a interesar esto eh, las antenas no tan robustas como yo pensé que era tenemos eh, el puerto usb 3 la entrada de internet Cuatro salidas LAN para los diferentes dispositivos que vayamos a conectar. Un puerto USB 2.0. Un botón para reset. El botón para power on, power off. Y la alimentación. Tenemos además seis antenas eh, plegables. No se retiran. Ellas no se van a retirar, van a estar constantemente en el equipo. En la parte frontal están los, las luces. En este caso la luz de encendido que nos va a indicar si el equipo tiene alimentación. La, las luces del wifi de, wi de 2.4 la otra la otra señal Wi-Fi de 5 GHz y la tercera banda que es de 5 GHz también tenemos el otro, el otro LED que va a indicar si está conectado a la computadora a una, a una red LAN también está la señal de la internet Está el botón, el, el, la señal de que se está eh, como que, que cargando, reseteando todas lo, las funciones. También está el botón, eh, o sea, el LED, los LED para los USB, si están conectados o desconectados. Aquí, eh, en, este, en este botón, lo que hace es eh, resetear las, las señales Wi-Fi El botón de reset completamente, bueno, el reset no, es eh, para cargar todas las funciones Y el botón para las luces, para apagar las luces de los LED o para encenderlas Tenemos el siguiente producto eh, Les voy a decir, eh, ya el router ya lo tenía hace unos cuantos días atrás y estaba esperando por este muchachito que me llegara para hacer el video completo para tenerlo para probarlo para chequearlo y demás entonces lo que vamos a ver aquí en este momento ya lo tengo abierto para, para chequearlo porque estaba loco esperando por este producto acá no tenemos nada tenemos un cable LTP, el uTP cat 5e o sea, no es mucho por acá y bueno las especificaciones no hay más nada acá vamos a abrirla y aquí está esto es un convertidor de señal de cable coaxial que es por donde viaja la internet de Xfinity para, para convertirla en Ethernet o sea, tenemos una entrada por acá tenemos una salida para la televisión tenemos el, el botón, de, de encendido, botón de encendido tenemos la salida de Ethernet tenemos un botón para el reset eh, la entrada de corriente Voy a dejar la descripción, más fotos, detalles. Esto es para conectarlo, para engancharlo a la pared. La caja, esta es la conexión a la pared normal, no tiene nada especial y no tiene nada. Vamos un lado, y esta es la guía rápida de este producto. Siguiente, una bolsa de que contiene esta, esta caja que es donde están los brush. Por acá es por donde van a salir los cables que van a viajar por el ático y van a bajar hacia las paredes y después se van a, a salir por ellas para conectar nuestro dispositivo, uh, tenemos acá los, los, los, la conexión base en la pared y aquí están los brush, lo voy a enseñar, Ajá. o sea, esto... en la cuchilla Esto va conectado a la pared, va puesto a la pared, esto va atornillado, acá, y el, el, el exterior es lo bonito. Y por acá van a salir los cables. Lo que vino en esta bolsa, lo que vino en esta bolsa es un cable, conexiones de los equipos este es un cable cat 7 también se lo voy a estar dejando en la descripción del de, de este vídeo donde, donde encontrarlo en amazon en este caso amazon afiliados ah, y pueden ver la calidad de este cable en este caso otra bolsa de amazon eh, está abierto porque no me podía aguantar la eh, los deseos, las ganas de abrirlo, a ver qué cosa era lo que había llegado eh, les, les cuento que fue llegando poquito a poco, no fue eh, que llegó todo en un mismo día por eso es que era tanta impaciencia que no me dejaba no me dejaba tenerlo quieto, tener que abrirlo este está pesado bueno lo primero que tenemos es otro cable de UTM este es un CAT7 también, este tiene 50 pies es más largo que ordené ah, tenemos eh, conectivos conectores para el cable de el cable coaxial para hacerlo conectar con el, el convertidor otro cable este es CAT 8 este tiene otra otra otras protecciones, otras otro recubrimiento que lo hace más fideligno. Como siempre lo voy a estar dejando en la descripción. Con un cable bien grueso, tiene muchas protecciones. En este caso, este cable va a ir conectado del adaptador el Router. Necesito algo bien potente para que no pierda señales, en ese... Aunque es corto el, el espacio, pero eh, puede perderlo con, con menos calibre. Ah, tenemos acá... Esto es un conector... Un, una, una, esto es una como un dispositivo de plástico que se conecta a la pared, o sea, se le abre un agujero a la pared, se le se pone y por ahí viajan los cables. Van a viajar los cables. En este caso, lo vamos a colocar en el techo para que pasen los cables por dentro de ellos. Vamos a darlo por acá. Vamos a ver otro producto. Oh, aquí. aquí tengo una cuchilla especial. Para, eh, pe eh, para, pelar, uh, para pelar los cables de los cables coaxiales. Por acá se pone el cable y se le, da, se le da vuelta en este caso. Se le da vuelta y él, él solo lo pela. Solamente sería instalarle el conector y ya está. Acá tenemos la presilla para colocar el conector. Se coloca de esta forma, se coloca de esta forma, se le pone el cable ya pelado, se pone acá, se pone acá y se aprieta. Cuando se aprieta, él se ajusta y se queda incrustado en el talco. Okay. De todas formas, vamos a estar en el proceso. Les voy a enseñar todo cómo lo voy a hacer. Bueno, eso es todo mío con los productos que, que tenía para mostrarles. Después, vamos a hacer el proceso: todo el proceso de instalación de los pro, de, de productos en detalle por favor si te gusta este vídeo si, si te ha gustado compártelo suscríbete que es gratis está aquí abajo suscríbete le like para que youtube se dé cuenta que les gusta que otras personas lo, lo vean y simplemente ve también otros de mis videos anteriores muchas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en un próximo vídeo